¿Qué tal tribu canábica? Ha vuelto Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Yo, estate el 28 de mayo en Sol, sí, Manifiéstate con nosotros, sí, manifestación, 28 de mayo en la puerta de Sol. yo. Oh! Morodo está al Te lo dice Morodo y Marihuana Televisión, no faltará a la cita. Al final del programa os damos todos los detalles. Ahora viajamos a Mérida donde se celebró el séptimo encuentro canábico Canamex este fin de semana. Mirad, mirad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy estamos celebrando el séptimo encuentro carnábico de Carnamés... ...vamos a hacer charlas, tres charlas, una de genética... ...otra de viene el, el, el médico Javier Pedraza... ...que es el médico que colabora con la asociación... ...y lo más importante para nosotros este año... ...es la charla sobre mujer... ...que viene Ana fuera... ...porque queremos darle un guiño este año a las mujeres... ...que también hay que reivindicar... ...este tema en el movimiento canábico. Lo que hemos hecho desde la Federación de Asociaciones Cannábicas de Extremadura... ...es presentar a los grupos parlamentarios... ...de la Asamblea de Extremadura... ...una propuesta que es instar al Gobierno de España... ...a través de una propuesta de pronunciamiento... ...a eh, que tome en consideración las conclusiones... ...de la Comisión sobre el Estudio de las Drogas y del Cannabis... ...que se ha hecho en el Senado. nada, bueno, yo he hecho esta tarta... ¿Una tarta de que qué, ...he elegido una tarta? este tronco porque es el cartel que tenemos de cannabis ...y he querido hacer una representación del cartel... ...entonces un cocho de vainilla... ...con aceite de cannabis... Con un ganache de chocolate. Preparados, listos ya. Vamos chavales. El primero que se lo haga es el que gana, el otro queda descartado. Aquí va a ir casi foto finish, eh. Foto finish, esperamos casi foto finish, foto finish y Espiraí. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Prepara a los chicas. Un aplauso, un aplauso. ¡Cantiva que te vaya, Epa! Soy voluntaria en Energy Control y eh, lo que hemos venido aquí a hacer principalmente eh, es eh, información, es, eh, informar y asesorar sobre el uso de, de sustancias psicodélicas. Y luego eh, también tenemos eh, una lupa en la que eh, podemos eh, observar, cualquier usuario puede observar eh, su, eh, su hierba, o sea, su marihuana o su hachís eh, ampliadamente para eh, poder observar el tricombo. ...y para poder también observar si tiene algún pelito... ...alguna piedrecita o algún tipo de hongo por ejemplo en, en la marihuana. Pues mira, somos un laboratorio que acaba de empezar... ...llevamos seis meses funcionando... ...y estamos desarrollando una serie de servicios... ...para el mundo del cannabis... ...entre ellos está el cesado de plantas... Eh, ...y estamos desarrollando otra serie de servicios... Mmm, ...para eh, poder caracterizar... ...cómo se van a, a comportar las plantas en la edad adulta... ...por ejemplo si van a producir mayoritariamente THC... ...mayoritariamente CBD... ...y también para la, el, el control sanitario". <música> Ya quiero ya video También lo es un distinto. también domingo 28 de mayo Madrid vuelve a ser canábica. Los Amigos de María se reunirán en una gran manifestación en la Puerta del Ser. Actuaciones gratuitas de Morodo, Costa, SPDK, Fallaboy, Icky, The Zombie Kings y muchos más. La mejor oportunidad para reivindicar y pasarlo fenomenal. La semana que viene habrá un reportaje especial en el Marihuana News de mayo con las mejores imágenes de este gran evento y con nuestras secciones de cultivo y extracciones. Programazo para celebrar 5 años de programa News 60. Nos vamos, dadle a me gusta, compartid y visitad la web de Marihuana Televisión. Besitos.